Este torbellino cada día nos empuja y no nos deja ver. La ternura, este ruido interminable que inunda nuestros corazones. Y allí retumba, sin darnos espacio a respirar, paz, y tanto nos abruma que el día marcha. sin el sorbo necesario cada día de un poco de luz, solo dolor y miedo que van encerrándonos más lejos cada vez del cielo azul, cada vez más enfermos y sin el espejo de los demás, sus matices, su mirar ajeno. Así vamos cayendo en la grieta. Y a oscuras va la cosa, aunque quien todo lo quiere ver de color de rosa. La mayoría todo solo lo quiere ver de color azul o de color rojo, si te pudieras mirar más. Más. Quizá te vieras mejor Serías tú, serías tú, serías Poder rescatar las nubes, de atardecer y oler sus colores. Extender la mano y encontrar a alguien al otro lado. Vivir sin temores, poder alimentar la dulzura sin temor y pararse en el vuelo. Tenue y fugaz de tu libertad. Aunque hay quien todo lo quiere ver de color de rosa La mayoría todo solo lo quiere ver azul o lo quiere ver rojo Si te pudieras mirar más En los ojos de los demás quizá te vieras mejor serías tú serías tú